Bienvenidos, bienvenidos, comenzaremos esta segunda sesión del Doctorat Picasso. En esta sesión nos acompaña Emmanuel Guigón. Emmanuel Guigón es el actual director del Museo Picasso de Barcelona, es OLAC y doctor en Historia de l'Art Contemporani por la Universitat de la Sorbonne. Ha publicado diversos volums dedicados al surrealismo y sobre todo a objeto surrealista. Y por show, estamos muy contentas que nos pueda acompañar uh, para hablar sobre esta exposición centrada en un objeto surrealista que es, llamé, Oscar Domínguez. Y gracias, Emanuel, por acompañarnos con Gracias, contento de inaugurar este nuevo curso de nuestro querido doctorado único en el mundo que estamos llevando entre la Universidad Francesa, la Universidad de Barcelona y más universidades dentro muy poco. Gracias a vosotros, a Jessica, a Andrula y a todos. Gracias. Pues ah, comenzamos con las preguntas. En primer lugar, nos gustaría saber cómo, cómo surge la idea de, de hacer la exposición y qué puedes explicarnos del título preguntas diferentes. ¿Cómo ha venido la exposición? Y ya le he dicho muchas veces, poco la sal, pero es por la amistad y por la investigación. Hace un año se hizo aquí una exposición novedosa. Siempre se puede encontrar terreno de investigación. No hay una contradicción entre la investigación y el gran público, el servicio de los públicos. es una exposición de la relación de Picasso con la fotografía. Siempre porque este museo, que es único en el mundo, que es el museo que quiso el propio Picasso, y que es la relación de Picasso de toda la vida con la ciudad de Barcelona hasta su muerte. Este museo existe gracias a eso. Y este este año, disculpa de las paréntesis, pero me parece importante, estamos trabajando para el final de año y todo el año que viene, sobre el 50 aniversario de la Gran Donación de diciembre 70. Hemos descubierto, hemos descubierto muchísimas uh, pistas. Siempre se puede descubrir cosas novedosas cuando se trata de Picasso. Esta exposición se abre muchos caminos hablo de amistad e investigación. Sabía que este objeto, lo hablaremos después de Oscar Domínguez, bastante mítico, un elemento muy comentado en su momento, en, de, que había sido expuesto en la exposición más mediática, más simbólica del siglo XX, la Exposición Internacional del Surrealismo de 1938 con este famoso techo de carbón de Marcel Duchamp, el taxi de Dali, los maniquíes, etc., miles de objetos de pintura, es una galería de arte que era la galería de la galería del propio Picasso. Este objeto yo he practicado mucho uh, estudios uh, universitarios sobre realismo, pero también sobre el arte español del siglo XX, que es uno uh, de mis terrenos de, de investigación universitaria, uh, ha desaparecido y había sido muy comentado en este momento. Sabía, personalmente, se sabía que Domínguez, Hablaremos de Domínguez después, quizá lo había regalado en los años 40 a Picasso. Tenía una admiración enorme por Picasso y Picasso mucho cariño por Domínguez. Eso lo dijo en un pequeño libro Eduardo Westerdal, el gran crítico de arte canario, universal, que invitó a André Breton en 1935 en Suiza de Tenerife para una exposición internacional de surrealismo, en 1935. Y yo me lo comentó alguien que había sido una amiga cercana su viuda, Maud Vestordal, que había sido la viuda de Oscar Domínguez y también amiga de los años 40 de Picasso. Pero nadie lo cre... no se sabía dónde estaba. La cosa nunca les aparece. Los archivos nunca les aparecen. La persona siempre reaparecen en algún momento. Las obras de arte igual, salvo excepciones. Y el año pasado, en esta exposición sobre... Picasso y la mirada fotográfica, que empezaba con fotos inéditas a nivel vintage de Picasso en Horta de San Juan. Había muchas cosas inéditas y, dentro de las cosas inéditas, había un conjunto de fotos de un tal Nick de Morgoli, que había trabajado por Vogue y que en 47 hay una de estas fotos que había sido reposición en Calle Dal hace un año antes. Uh, la nueva versión de Calle D'Arc, donde se ve el objeto Domínguez en el atelier de Gran Augustin en 47, 10 años después que Picasso pinta allí Guernica. A partir de esta foto, uh, preparando la exposición por una amistad sublime con Picasso, Uh, junto con Malen, igual le hemos enseñado en varios coloquios y yo he preguntado a varios miembros de la familia si habían visto eso. Por fin, mi amiga Cathy Gutin, la hija de Jacqueline, me dijo: Ah, hemos encontrado eso en un cartón, había desaparecido. Es, es una gran aportación a redescubrir una obra simbólica, maestra del surrealismo y quizá del, arte del siglo XX, de haber podido restaurar esta obra gracias a Reyes Jiménez eh, y el, nuestro taller de, de, de, de restauración. Y eso a pesar del confinamiento, porque todos se ha hecho durante los meses de confinamiento. Eso, esta ecuación entonces eh, viene de... De descubrimiento y por conocimiento, por conocimiento de amistad con Maud, con Catilitain, uh, etcétera, y por conocer bien este terreno del arte español del siglo XX, del surrealismo, de esta exposición tan simbólica de XXVIII, digo simbólica, porque es el momento que André Breton, uno de los organizadores, junto con Marcel Duchamp y Paul Eduard, de esta exposición, escribe su uno de los libros más fundamentales es la l'anthología de l'humour noir en la vispella de lo que sabemos, una de las tragedias más importantes de todos los siglos, uh, uh, la Segunda Guerra Mundial, uh, el Holocausto, etcétera, etcétera. Es una ecuación donde hay, por ejemplo, un potencia para toner de homenaje a Lichtenberg de Wolfgang Palen. El potencia uh, para toner está aquí para que el abogado no, no sea electroconductor. Electro, eh, tenga electricidad. Y, ¿Qué voy a decir? Eso es todo este conjunto que ha permitido de esta aventura pequeña, pero que es un elemento esencial de, de investigación científica también. Gracias, Emanuel, por esta magnífica presentación. Um, también nos gustaría saber por qué llamé ahora. ¿Qué, qué podemos aprender de los surrealistas? El surrealismo, o sea, es un movimiento no estético, sino político, de moral y telepoético, antes de todo, artístico. No se puede comparar, no se puede decir estética, porque no se puede comparar a la obra de Miró a la obra de Tanguy, a la obra de... Eh, hay varias generaciones, pero es un movimiento que, por supuesto, atraviesa todo el siglo XX, que ha tenido mucha influencia, casi de vez en cuando demasiado, hasta la publicidad, pero ha tenido una influencia intelectual enorme durante el siglo XX, a través de varias generaciones de intelectual, de poeta, desde el Breton, Supo, Sara, del dadaísmo, hasta la generación de la posguerra con el gran Octavio Paz y mucho más, y a la ventura lo mismo. Sobre su realismo nunca se ha dicho todo, siempre, no hay que repetir los tópicos, hay que, tenemos el deber de ir a los archivos, tenemos el deber de descubrir nuevos caminos, es lo mismo que diría sobre Pablo Picasso, siempre a pesar. Ayer, porque preparando esta exposición que estamos haciendo el homenaje a la donación, a la, a la ofrenda, a la gran generosidad de Picasso en 70 y lo había preparado desde los años 50. Ya en 18 o en 19, regaló el primer cuadro que, que entra en la colección pública, el Harlequin, ya y lo habíamos hecho, una fiesta, un homenaje a eso. Y Picasso preparando eso desde muchos años antes. Y estaba leyendo un artículo de Le Monde, del crítico de arte y profesor, en el periódico francés Le Monde de 70, donde habla de eh, Picasso diciendo: Siempre, y Picasso no había muerto, siempre con Picasso que se piense siempre saber todo, ya se dice, parece que esta frase había escrito ayer: uh, Ya se, siempre se puede, siempre él inventa inventado una cosa nueva, cada cada nueva época. No hay épocas de Picasso casi, pero siempre se puede encontrar cosas nuevas. Espero que estos últimos años, y que siempre se hayan encontrado nuevos caminos, a pesar que son cosas tan evidentes como Picasso, Helio, que han sido los amigos más cercanos y nunca se había hecho. Uh, Picasso la poesía, Picasso, gran poeta al mismo tiempo, exactamente el año que iba viene en Barcelona, Picasso... Uh, Deja de pintar, de pintar y es un poeta surrealista o cercano al surrealismo, presentado por él, por otro tres etc. Algo que he descubierto ayer por la noche, eh, yo lo tengo que confesar, a pesar que conozco muy bien la obra de Vicente Huidobro, el gran poeta, ultraista y chileno, he visto una revista de 38 Sirena, que él también publica y presenta obras poéticas de, de Picasso y nos escapó en este diccionario que conocéis, que tengo aquí el abecedario, eso en cuatro idiomas, no sé si se ve desde aquí, y nos escapó, me escapó a mí particularmente porque no tenía que, la, la presencia de video grupo, para decir que siempre se puede encontrar nuevos caminos en los estudios. Pues Gracias, muy vinculado a este, a este deber que, que propones de, de revisitar los movimientos y darles nuevas lecturas. Nos pareció, tanto a Bárbara como a mí, muy sugerente en el texto que presenta la exposición, la exposición en, el, en el blog del Museo de Estefan Guigan, donde se inicia con, con esta invitación este gesto y dice, ¿séis o no es Dada? Y como nadie es dueño del azar ni del privilegio de lo absurdo, cojo un libro tapándome los ojos, muy acorde con los tiempos que corren. Proposiciones deformes de Jacques Rigaud. ¿Por qué este fragmento? Es decir, ¿qué relación hay entre Jamé y esta invitación a lo absurdo? Nunca, eh, ninguna oración, o todas las oraciones, y nada. La palabra absurda es tan ridiculada para muchos en el teatro del absurdo de, de, de, de Ionesco y de La posguerra, Pienso que el problema, y ya Breton denunció eso en los años 40, el uso de la palabra surrealismo, que es todo salvo el fantástico o el absurdo. En Dada hay una vocación por el absurdo, quizá. En este caso, Stefan Guéllant, que conozco bastante bien, intelectual, historiador de arte, gran especialista de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX, entre otros, admirador de Grieux La Rochelle. Es una crítica, una crónica que hace en su blog muy leído. Él es uno de los uh, intelectuales, historiador de arte del Museo d'Orsay. Y me hizo la gracia de hacer un artículo muy bonito que empieza con esta referencia a un fonógrafo, referencia erótica también, que nosotros, George Bag y yo, que hemos escrito este libro, este ensayo juntos, hemos montado esta ecuación juntos. Desde muchos años hemos escrito a cuatro manos varios ensayos juntos y nos va muy bien. Nosotros nos hemos centrado solamente como historiador, solamente sobre Jamé de Oscar Linger y nada más. Con algunas referencias intelectuales, etcétera, Alfred Jarry, Alumol, por supuesto, a todo el contexto de 38, pero por supuesto se puede, a partir de este fonógrafo, hablar de la estética, de uh, fotos que aparecen en la Mique de la Sartre, la revista de Siges, donde participó Dalí, Montaña, Sebastián Gasque, etcétera. Uh, un amigo nuestro, Aitor lo habló también en una de las crónicas que publicó sobre la exposición. Y uh, yo sé que a Stéphane Guéguen le gusta mucho esta época y está bien. Una cosa impresionante en esta exposición de microhistoria es que ha tenido un tirón mediático, ha tenido una vocación a ser muy... muy, muy Muchos críticos de arte, muchos historiadores de arte, algunos novelistas, poetas también, han escrito sobre esta ecuación, porque le han fascinado esta historia de redescubrimiento. Y cada uno lo habla con su propia sensibilidad. Uh, una escritora mexicana, en un gran periódico de México, habla, reproducimos en la ecuación en el libro, un dibujo de Domínguez que ilustra una antología de los sueños de André Breton que es exactamente contemporánea sobre, sobre el sueño. Un homenaje a Sigmund Freud que tenía que huir de Viena a Londres antes de morir. Y Domínguez hace un dibujo también con un fonógrafo, con una dona que entra, etc. Se... Es un tema muy Lewis caroliano. También, no lo hablamos, pero es algo que se podría hablar de muchas más cosas. Y esta escritora americana habla, el tipo que se llama Souvenir del Avenir, Recuerdo del, del Futuro. Y es el título de un poemario de un mexicano de los años 50 y hay todo una, una, un relato que esta escritura hace. Lo bonito que los artículos que se han publicado a menudo son artículos muy de, de creación a partir de, de esta exposición. Cuando nos has presentado la, la exposición, al inicio de la entrevista, nos has hablado de Oscar Domínguez y nos has dicho que es un personaje fundamental en la exposición. De él sabemos que conquistó a los surrealistas con, con sus conocidos assemblage objetivos y hemos visto que uno de ellos, publicado en el número 967 de, de la revista L'Arigue, Le, Le muestra una escena del Salón de los Surrealistas. Y justo en la parte inferior, um, que ahí eh, está el Jamé en primer plano, uh, podemos leer eh, que dice esto debe, «Esto debe de ser el Salón de las Artes, puntos suspensivos, trastocativas». Que nos gustaría saber qué impacto tienen estos dibujos y su recepción mediática en la construcción del relato del surrealismo. No es tan bueno. Se habla mucho de la exposición famosa de Santiago. San Yo he hablado mucho y tengo previsto un día de eso, de hacer todo un libro de todos los documentos fotográficos. Ha sido el chant du signe para mucha gente. En la víspera de la Segunda Guerra Mundial, del surrealismo, porque hay muchísima gente que se cruzan y que divorcian, ¿no? que se separan después, que sean Breton, Duchamp, de, etc. Hay miles de obras. Es una exposición que ha sido muy, muy comentada y a nivel mundial. Reproducimos aquí en el libro, eh, en la ECOISO, hay documentos originales con revistas live, con Gary Cooper en la portada, una revista no nazi, sino S.S., eh, peor de todo, donde hay unas caricaturas antisemitas. Horrorosa, donde se habla de, de jamás de la exposición. Ha sido la exposición más comentada de, del suaismo. Una exposición que no es una exposición tradicional, ha sido en sí mismo una obra de arte colectiva con uh, la brusa dirigido por el gran pintor Wolfgang Palen, austriaco, que me da la abstracción, que va a morir uh, en México, de la generación de Pollock, uh, el maestro de lumière Manre, du es una ecuación extraordinaria. Barro de techo con mil sacos de carbón, abajo un uh, brasero con el fuego, al suelo hojas de árbol, todo para que el fuego grisú. Grisú, este famoso gas de las minas de carbón, es el título de un libro que tenía que aparecer este mismo año 18 que nunca ha aparecido, por Jeller, que es un libro de decalcomania. De, sin objetos de Oscar Domínguez, que ha tenido mucha influencia, hasta Picasso, uh, sobre todo y sobre todo el mundo, y con un texto de Breton. Nunca, uh, nunca se publicó, pero tenemos mucho material, se, se conoce de, de, desde mucho tiempo. Uh, este dibujo de Le rire es una visión de, de la exposición muy caricatural donde se ve la multitud de objetos de funcionamiento simbólico, se ve el techo, se ve muchas cosas, hasta se, se puede reconocer un cuadro de Picasso. Picasso expone allí dos uh, pinturas de, de 32. No digo nada. Perdón, ahora. Gracias. Um, otro de los puntos, um, de los pilares de la exposición es el, el propio Ready Made de Jamé, que además está bastante intervenido. Es un gramófono, hace um, 1906, transformado por un par de piernas con medias uh, de seda, ¿no? que son tragadas por el pabellón y hay además una mano que sustituye a la aguja y que acaricia los senos rotantes. Um, ¿Cómo crees que cambia este remake, el modo de mirar un, un gramófono o nuestra relación cotidiana con este objeto? Siempre el, el arte puede cambiar la, nuestra mirada sobre el mundo. ¡Changez el mundo, transforme la vida! Sobre Narc, sobre un beau, y la gran voluntad de los surrealistas. Primera cosa, por supuesto, no es un nuevo email. Un nuevo email es solamente Marcel Duchamp. Hasta madre con contemporáneo de la época dada habrá sus objetos que son más complicados. Son a menudo como oxímoron. Uh, unifican dos caridades contradictorias. Cado, regalo, es algo para ferrar uh, pase uh, junto con clavos. Uh, pero y, y, el Madre habla de estos objetos, objetos de mon afección. Ruedimé es una noción de Duchampianat y nada más. Después va a tener su posteridad a partir de los años 60. Y además dentro de Ruedimé, de Dédé, Ruedimé de Goublié, etc. De es interesante eso porque Brotto que es uno de los teóricos, por supuesto, del objeto surrealista, en varias ocasiones, eh, cuando inaugura una galería que es un magasin de objetos surrealistas, cuando se dice en este momento, eh, la puerta hecha por Marcel Duchamp, etc., eh, tiene en la hoja de, de presentación una taxinomía. Allí, es una taxonomía de todos los objetos que no son surrealistas y, bueno, objetos surrealistas, pero objetos matemáticos, objetos naturales, objetos primitivos, etc. Redimed, ahí no es... Después, un año después, en el catálogo Dictionnaire abrigé de surrealistas, que se edita con motivo de la exposición del 38, Ruedimet y, y Ruedimet-Ede dentro de los objetos surrealistas. Es, es muy interesante el caso de Duchamp, que acompaña al grupo surrealista desde el principio, desde Dada hasta, hasta la muerte de, de todos. Eh, se exponen, colaboran, hacen revistas en común. Pero bueno, es una relación, es alguien anterior y es, es un orden de la fascinación, una referencia. Es importante también de saber que es lo mismo por otros motivos, por Picasso. Picasso que ha traído a todos los surrealistas desde el principio, desde la post-primera guerra mundial, coleccionado por ellos, acompañado de escritos y poemas de todos ellos, Benjamin Perret, Robert Desnos, René Crevel, Paul Eduard, Breton, Perret, etc. Picasso muy ligado a todos, que ha hecho muchísimas ilustraciones, muchos grabados para todos ellos, que ha tenido influencia del surrealismo, quedándose Picasso. Picasso es... Yo lo he escrito en varias ocasiones en varios libros. Es el modelo para Breton, más que Luzon, para su teoría del objeto encontrado en el sueño y perdido en el despertar. Habla muchísimas veces Breton, pero cinco veces desde 19 hasta 65 de shock que ha tenido descubriendo la historia de Paris de Guillaume Polinaire en, en, en 13, con las reproducciones de las construcciones cubistas de, de Picasso. Picasso está dentro y está fuera, y es también esta exposición de micro... Yo no digo a pesar que es pequeña, y de un lado hay un libro, muy estudioso, muy elaborado, con muchísimas pistas. Y De otro lado, un libro no es una exposición. Hay una exposición con tipografía, con muchas fotos, algunas inéditas, documentos, pero solamente con una obra real. jamás redescubierto, restaurada, etcétera, etcétera. Uh, no es una exposición docial, es una exposición de microhistoria, en el sentido que nosotros, historiadores, hablamos de microhistoria, para hablar de la gran historia, historia de una familia, historia de, eh, de un pueblo de, de Francia de una cierta época medieval, para contar la gran historia de la Europa medieval. Eso eh, es quizá que explica un éxito también mediático de, de esta exposición, del descubrimiento, pero nos habla más allá de, de este objeto particular, uh, que es un objeto, por supuesto, de funcionamiento simbólico, muy cinético, porque cuando se ha podido ver la película que es visto Silvestre esta Exposición, eso, por supuesto, fascina la mirada, no sé si sabemos dónde... Y los artículos de 38 hablan de eso, del ruido que hace, es, por supuesto, una exposición de acaricias. Sí, además, lo que comentas, bueno creo que desde el maravilloso trabajo que han hecho de restauración, incluso han conseguido que recupere el movimiento con un motor de, de máquina de coser y, sí. y claro, esto le da al, al objeto una fuerza generativa que supongo que tiene mucho que ver con esta capacidad que ha tenido de, de causar artículos que no son meras crónicas, sino ejercicios de escritura creativa a partir del, de, del objeto. Y es que es un objeto que es, es muy particular, ¿no? por dos transformaciones que, que lleva a cabo. Por, por una parte, es un gramófono, que es un nombre masculino, pero transita una mujer y, además, una mujer muy femenina, con los tacones, las medias de seda, la mano que tiene esta caricia también muy suave. Y, por otro lado, el gramófono es un objeto que asociamos al sonido y a escuchar y aquí pasa a ser un objeto centrado en el tacto. ¿Crees que esta tactilidad y, y este movimiento hace que James sea un objeto hipnótico y que, y que lo vincula mucho a, al ámbito del deseo también, que es uno de los, de los ámbitos centrales de, del surrealismo? Es evidente que el, el fonógrafo sea un objeto masculino, no lo sé. Objet, avez ¿Avez-vous un sexo? Y decía, Jacques preguntaba a Chateaubriand. Y no vamos a ir hasta Jean-Pierre Brissé o Jacques Lacan, como hemos podido escuchar al compañero y amigo la semana pasada. El sexo, la origen de todos los sexes, por supuesto, es un objeto muy sensual y muy emocional, alguien que se pierde, que el cuerpo, como la femme sin tête, 100 uh, cabezas, pero sin cabeza de, de Maxian que entra dentro algo, el, el, el gramófono dentro del... Uh, y que sale solamente su mano para acariciarse. En algunos artículos de la época son sus pero a menudo es más bien su, su culo. Y si se si ve eso. Es porque también hemos relacionado este objeto. La única cosa que no está centrado sobre eso, pero este objeto está... Esta ecuación, le he dicho antes, muy extraña, oscura, con el fuego latente, que va a ser casi el caos que va a empezar. Hay también cuatro camas reales ¿eh? dentro de esta pequeña sala. Y este llame está detrás de una cama. Y el día de la, la noche de la inauguración, uh, Ellen Vanell, que alguien, porque las cosas tienen que tener sentido. Alguien que tenía relación con Picasso desde 1925, feminista, que bailaba de una manera uh, totalmente poética, muy pre-performance, y en contra Picasso la primera vez hemos puesto en la exposición en el libro fotos de Picasso en la famosa playa de la Galoup. Uh, al sur de Francia, cerca de Cannes. Uh, uh, y Ellen Vanel que se ve, es ella que hace unos homenares casi desnudos al lado de Jamais, a Freud, Lacte Manqué. Así, se ve, las fotos son bastante uh, poéticas y bastante uh, performativas. Sí, de hecho, bueno tanto las, las fotografías como la documentación que acompaña al objeto, aunque, como decimos, es un acompañamiento del objeto, no pierden la, la fuerza estética ¿no? de, de la exposición, de la muestra. Ah, vinculado a esto, como museo, apostar por una exposición monográfica que pone a me en el centro es, es un movimiento arriesgado, como Felicidades por, por el éxito que ha tenido, y sí que es cierto que ha tenido un impacto mediático muy fuerte. Y se puede interpretar como una declaración de intenciones también. Es decir, um, podemos pensar que el rol de las instituciones patrimoniales, como es el caso del museo, con la amplia colección que tiene, podría ser análogo al rol de estos objetos surrealistas, que es el de subvertir la mirada, hacernos ver las cosas de otra manera, subvertir la percepción y, y ser un lugar para el asombro? Te dejo a ti estas constataciones. No iré tan lejos de eso. Sí, es la misión de un museo de hacer eso. Es un poco la casualidad de la investigación de encontrar eso que tiene mucho sentido porque enseña también como lo hemos hecho Picasso Picasso, Picasso, Elbar con muchos sobre aspectos de la vida de Picasso en relación con eso. Es algo que conozco muy bien. Y además está muy ligado a la última exposición de Picasso en Barcelona, antes de no sé qué, en 1936, la famosa exposición de, de Adlan. Estamos en este momento, además cuando Picasso toca mucho al surrealismo. Es una exposición de investigación y una exposición de gran público. En teoría, esa exposición la habíamos presentado, hemos tenido que hacer pequeñas correcciones en nuestro texto a George Sebag y a mí, diciendo que es un descubrimiento de una roya al lado de otras royas. Porque en teoría íbamos a inaugurar, ya teníamos todo listo, el libro, el catálogo, la escenografía, una exposición también totalmente inédita, es increíble, sobre algo importante, Picasso. A partir, sobre todo, de estos años 36, 37, a partir de programa hasta el final de su vida, hizo muchos joyas. A principio con bricolage, con objetos encontrados en la playa, otra playa, etcétera, y, y después con especialista, después con sudantista, después con cerámica, etcétera, etcétera, habíamos hecho... Uh, con Manon, que me sigue, con comisaría de, de, de, de esta exposición, uh, hacer una obra de investigación y buscando nuevos públicos porque nunca se ha hecho algo sobre las joyas de Picasso, lo repito. Y esta joya iba a ser una joya entre otras joyas. Pero si una función del museo es una función una pública de públicos, estamos trabajando para los públicos, uh, tenemos también una función de investigación. No es por nada que hemos creado este doctorado único en el mundo uh, sobre Picasso. Es una de las funciones múltiples, ¿no? los dos uh, pilares de un museo, siempre lo digo, es el patrimonio que tenemos que cuidar, enriquecer, estudiar, acompañar de exposición, que es lo visible, pero no es para de, de, desde lejos no lo único y es también no trabaja para públicos, eh, un museo vacío sin público o sin obras es un poco problemático a este nivel, que sea transgresivo no, no lo sé, no pienso que no, estamos haciendo obras también de no solamente de investigación pero de transmitir quizá algunas emociones, algunos uh, sentimientos, puedes ver al nivel de asombrar, de, de subvertir la mirada, pero bueno, no iré hasta allá. Um, nos has hablado de que a finales de la década de los 20 y principios de la década de los 30, es cuando Picasso tiene más relación con el surrealismo y con, bueno, con diferentes artistas surrealistas en concreto, que nos has comentado antes. Um, ya para, para acabar, nos gustaría saber de esta relación entre Picasso y, y el surrealismo, que él, en realidad, dijo que no era surrealista. Y, y en este sentido, se acercó al movimiento surrealista, pero, pero siempre desde, desde un lugar propio y sin adherirse. Um, ¿Qué podemos encontrar de Picasso en, en la exposición, en esta relación entre, entre Picasso y el surrealismo? Es algo que ha sido un poco tocado de una manera muy puntual. Por supuesto no tiene sentido de hablar de Picasso surrealista. Es Picasso y el surrealismo, que es una relación que va a durar mucho. Tiempo. Empezando por el que inventó la palabra surrealismo, es Guido Polinera. No sabéis la importancia, etcétera, después de él, va después Esta relación cotidiana con Dora a participar surrealismo, Lee Miller, también, Penrose también está... Su, su, su entorno de amigos, hay, hay mucha cosa del surrealismo. Por supuesto, Picasso se mira de todo para ser el propio Picasso. Estos años 30 son, evidentemente, los más cercanos. Hasta los años de la Segunda Guerra Mundial con el grupo La plum que ayuda con el dinero, que ayuda con dibujos, que está aquí con la famosa cabeza de todo, etcétera. No hay que olvidar que no es un teórico a este nivel Picasso, pero el primer número de la revista de Esquira Minotor empieza con la portada de Picasso y uh, con un, uh, un texto de André Breton, Picasso dans Son elementos, uh, que son las esculturas de Bois-Jeloux, que son muy de Picasso, con la ayuda de vez en cuando de Julio González, pero estamos en plena, en, en momento... Crucial de la gran teoría uh, de los objetos de funcionamiento simbólico y otros del deseo, junto con Dali, que podría decir también que no es surrealista, pero eso es más mentiras, uh, de Giacometti, de Juan Miró, etcétera, y cada uno a su manera, pero hay un ambiente de este, en este momento, y Picasso está dentro de esta ecuación porque este objeto era suyo, lo ha guardado toda su vida o hasta que ha tenido que vaciar el gran truquista. Uh, se ve en la foto cuando mira que la Inédita está mirando al suelo y, y se nota que tiene afecto. Y el colofón de la exposición, hay mucha gente que dice, Domínguez es un pintor canario que viene por primera vez en París 29, que encuentra el grupo en 33, que es muy dariniano, que ha tenido una época bastante espectacular, de pues casi informalista, de surrealismo absoluto al final de los años 30, la época que se dice cósmica, que ha inventado un multitud de objetos. Magníficos, la Muette Capitonet y muchos uh, otros, hay algunos en el Reina Sofía, peregrinación uh, de Jacques Junier, inventador de las decalcomanías. Pero después de la guerra, después en Fianza el crítico sigue es, es fascinado por Picasso, uh, sigue el ejemplo, hace falsos que Picasso no lo dice nada y al contrario que lo que se dice, Picasso lo tenía mucho cariño. No es por nada. Hay una foto que es el colofón de la exposición de André Villers. Uh, una serie donde Picasso, que le gusta disfrazarse de Popeye, aquí las famosas fotos de, de, de, de, del cubismo donde está disfrazado de obrero, de burgués, de artista. En esta serie se disfraza de Popeye, uh, de Landru, el serial killer francés, con su balba y de Oscar Domínguez, lo que quiere decir que tenía mucho cariño. Pocos meses después, el, el propio Domínguez se va a matar. Digo eso, eso todo está ligado, te lo, nos quiere que, que llegue a algo. Unas de las misiones que tenemos con el, nuestro grupo doctoral, Picasso, que hemos lanzado uh, con Jessica, con Andrula, es uh, esta colección nueva que se llama Artieu, Museo Picasso, de hacer un diccionario de los amigos de Picasso españoles y catalanes. Porque hay un mal... Somos pocos a Francia a conocer bien el arte y la poesía española del siglo XX. No hablo de García Loca, de Dalí, de Miró, etc. Hablo de gente menos uh, conocida fuera de las fronteras. Y... Domingo es conocido, pero no tan conocido tampoco. Y creo que llevamos, llevar con todos nosotros, es porque tiene que ser un trabajo de grupo, uh, este nuevo diccionario, traducido en varios idiomas, que puede ayudar a toda la gente que estudia la obra de Picasso, que sea en los museos o en las universidades. Muchas gracias, Emanuel. Bueno, creo que... Ha quedado muy claro también cómo todo el proyecto de la exposición está, está permeado de esta estima y de esta amistad que, que atraviesan de algún modo ¿no? las exposiciones del museo. Y ha sido fantástico poder comentarla con calma y entrando en detalle. Y, y muchísimas gracias de nuevo, gracias a Bárbara también. No sé si podrás decir no sé si algunas últimas palabras y cerraríamos aquí esta conversa. Bienvenidos al segundo tomo, iba a decir, segundo época de este, estos cursos doctoral, esperando también el tercero, esperando que el tercero se va a hacer no de una virtual, sino aquí mismo en el museo donde estáis los bienvenidos. Merci. Gracias.